Buenas, eh, ¿podréis presentaros? Eh, bueno, somos el colectivo Mistura, el colectivo de, de arte urbano. Y bueno, es Pablo Arco, yo soy Pablo Purone, Javi Par, Rubén Redic y Juan Berco. Vale, ¿podéis decirme un derecho urbano a proteger? Yo creo que el derecho a utilizar las plazas y que las plazas se mantengan como, como espacio de encuentro una erradicar sí, coches y pues que los coches la, la actitud las, de las, las barreras, barreras es un poco que psicológica por el uso del coche no eso yo creo que es lo que hay que erradicar el, el la cultura del coche, coche. sí cultura sí, sí. del uso masivo de, del coche y ya por último una conquistar yo conquistaría la, la ciudad como espacio como soporte de intervención artística como lugar de expresión Sí, la calle como, como lugar de expresión, de libre expresión. Vale, muchas gracias. De nada. Gracias.